El silpancho, plato estrella de los bolivianos. ¿Usted conoce el origen de este platillo? Aquí se lo contamos. El plato se creó aproximadamente 80 años atrás. Celia de la Fuente fue su creadora. Doña Celia quedó huérfana y desde pequeña buscó la forma de subsistir y mantener a su familia. Empezó a trabajar en la esquina de su barrio, donde los puestos de comida en la ciudad de Cochabamba eran muy frecuentes por los vecinos de la zona. Doña Celia comenzó vendiendo bistec con papas cocidas y ensalada. Sin embargo, al ver que sus clientes no quedaban satisfechos, añadió arroz al plato. Más adelante las personas llevaban huevos y le pedían freírlos para agregarlos al platillo, que poco a poco cobraba popularidad en los barrios. Eh, doña Celia, la creadora de Sil Pancho, eh, empezó a hacer el bistec o chamán eh, para sacar adelante a su familia. Sil Pancho es una evolución del bistec. El bistec anteriormente se servía en... Cama de papas fritas y encima una carne asada, ¿no? A partir de eso, mi abuela que preparaba este bistec, ya le fue aumentando un arrocito. A pesar de que ya existía el platillo, el nombre silpancho llegó años después. El silpancho eh, viene eh, de un señor que se llama Francisco Villarruel, que era un comensal que iba y le decía a mi abuelita, dame tus silpas. Bueno, y como saben, en Cochabamba damos amor con comida, por eso comemos harto, somos bien cariñosos. Entonces, le puedes decir todo a una cochabamina, menos que su comida es o poca o fea. Silpa, vale, vale aclarar que silpa significa delgadito claro. o aplanado. ¿eh? Exacto, silpa en que tú es delgado. Entonces le dije, Celia, dame tus silpas, y mi abuelita ya un día enfadada, enojada, le dice, bueno, aquí está pues tu silpancho, a don Francisco. Entonces, ahí, ahí es donde todos empezaron a reírse y todos decían, dame un silpa, un, un silpa de don Pancho, y quedó el silpancho. Conformado por arroz, papas, ensalada, a base de pimientos, tomates y cebolla, huevo y la carne, que es el elemento principal que caracteriza el plato carne de res envuelta en pan molido. Ingredientes que hacen que esta delicia culinaria se convierta en uno de los platos preferidos por los bolivianos. Yo creo que la ensalada es muy primordial, que tenga un buen vinagre, porque la ensaladita siempre la preparamos, ¿no? Con un poquito de sal, un poquito de vinagre. Es algo infantable. Y, y la carne, ¿no? Tiene que ser. Eh, o sea, una carne muy especial. Nosotros la hacemos de dos formas: una con carne molida, pero carne de primera. Y la que es la más tradicional es el martajado de lomo. Entonces. Y lo que no, no puede faltar, yo creo, es el cariño.